La canción de los números. Vamos a contar del 1 al 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Contemos otra vez 1 Béisbol 2 Elefantes llamas, 8 donas, 9 perritos, 10 gatitos. Contemos otra vez.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 Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dum Sujeta un tigre por el pie, si grita entonces déjalo ir. The de Tin Marín de Doppingue. De Tin Marin de Sujeta un tigre por el pie, si grita entonces déjalo ir. De Tin Marin de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 Hicoridicoridoc, El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó hicoridicoridoc, hicoridicorido, El ratón sube al, al, al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj el reloj marcó cinco Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Humpty Dumpty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 sea que mal iba, que mal iba, que mal iba Donde sea que mal iba, el cordero también irá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 puso la caldera, Poli puso la caldera Poli puso la caldera a tomar el té Lola la tazas y platos, Lola la tazas y platos Lola la tazas y platos a tomar el té Si sí, se sí, deja de esconderse a tomar el té Miguel encuentra tarta y bollos, Mickey encuentra tarta y bollos, Miguel encuentra tarta y bollos a tomar el té. Crema pan, agrega crema y mermelada dal pan agrega crema y mermela, dal pan agrega crema y mermela.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 Salten conejitos, salten salten salte conejitos salten salten salte conejitos salten salten salte conejitos salten salten despierten conejitos salten salten salten conejitos salten salten despierten conejitos salten salten salte conejitos, conejitos, conejitos, conejitos, conejitos, conejitos salten y alto